en algún ejercicio se os va a pedir que insertéis algún tipo de contenido en el blog del curso bueno os voy a explicar cómo hacer esto en este vídeo por ejemplo hemos abierto prezi y lo que vamos a insertar es una presentación en el blog pero podría ser cualquier otra cosa como habíamos dicho una encuesta una revista de calameo un vídeo de youtube en fin, hay muchas cosas que se pueden insertar. Todo lo que nos ofrezca el código de embedido se podrá insertar. Ahora que estamos aquí en Prezi, por ejemplo, vamos a acceder a una presentación. Y, y como veis, esto es lo que es la presentación. Y desde aquí, desde el botón de compartir, podéis acceder al código embed. Es este de aquí accedéis y esto es el código que tendréis que copiar y pegar en el blog lo seleccionáis todo copiáis se puede hacer directamente también desde este botón y bueno en cada herramienta este, esta apartado estará en un sitio pero bueno se irá explicando en los vídeos donde están donde podéis conseguir este código y una vez copiado ya lo hemos copiado tenemos que acceder al blog, para acceder al blog ya se os da esta dirección en los ejercicios ya se os dará también para que no tengáis que recordarla y accederéis con vuestro nombre de usuario que sea vuestro correo y una contraseña accedemos y llegamos al, al escritorio de nuestro blog desde entradas o posts podemos crear una nueva, añadir nueva aquí lo que tendréis que hacer es añadir un título por ejemplo ejercicio y en modo html no en visual modo html tenéis que escribir vuestro nombre y pegar el código en cada caso el código que os hayan dado para cada ejercicio el código que se os pida una vez hecho esto lo publicaremos ahora esta presentación que hemos copiado aquí aparecerá en nuestro blog haciendo clic aquí como veis nos ha aparecido el nuevo post, ejercicio de prueba y la presentación Pues aquí la podemos ver, una presentación de Prezi.